Apertura Aperture Me pueden revelar las fotos digitales Can I print my digital photos Ampliar To enlarge Cámara Camera Cámara digital Digital camera Carrete a color. Color film. Carrete de fotos. Roll. Copia. Print. Cuarto oscuro. Darkroom. Diapositiva. Slide. Enfocar. To Focus. Enfoque. Focus. Filtro. Filter. Flash. Flash Bulb. Formato de 10x15. 10 by 15 centimeters fotografía foto fotografía instantánea snap fotógrafo photographer gran angular wide angle imprimir To print. Lea tarjeta de memoria está llena. My memory card is full. Marco. Frame. Objetivo. Lens. Obturador. Shutter. Ok, pero primero déjame sacar un selfie. Okay, but first let me take a selfie. Paisaje. Landscape. Pantalla. Screen. Pilas. Batteries. Retrato. Portrait. Revelado. Development. Revelar. To develop. Tapa. Cover. Teleobjetivo. Telefoto. Tomar una fotografía. To snap a photograph. Trípode. Tripod, velocidad de obturación, shutter speed, visor, viewfinder,